Buenos días, bienvenidos sean a la capacitación de la formulación del Presupuesto General del Estado de la Gestión 2022. Después de la presente exposición, se dará curso a la ronda de preguntas. Bien, comencemos. A continuación, les presentamos el contenido de la disertación el cual presenta como primer punto al modelo económico, social, comunitario productivo, subsiguientemente el marco normativo presupuestario, el proceso de formulación presupuestaria, la planificación institucional, los lineamientos de formulación de recursos y gastos, recomendaciones, presupuesto plurianual y finalmente la firma digital. El modelo económico, social, comunitario, productivo. En el modelo, la participación del Estado en la economía es activa, ya que interviene en sus siete facetas, como planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero. Una de sus bases es el crecimiento y desarrollo por el aprovechamiento de los recursos naturales como ser los hidrocarburos, la minería y la electricidad, a fin de generar mayores excedentes económicos. Dichos excedentes se llevan a los sectores manufacturero, industria, turismo, desarrollo agropecuario, entre otros, que son los generadores de ingresos y empleo. Esto con el objeto de construir una Bolivia industrializada y productiva, Cambiando el, el modelo primario exportador, el Estado transfiere los recursos de los sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso. Asimismo, el Estado es el redistribuidor del excedente económico, especialmente a las personas de escasos recursos, mediante transferencias condicionales, subvenciones cruzadas y políticas sociales. Claros ejemplos son el bono Juancito Pinto, el bono Juana Surduy y la renta dignidad. Marco normativo La norma suprema es la constitución política del Estado. En su artículo 321 establece que la administración económica y financiera del Estado y todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. En el mismo artículo, Ciclos señala que el PGE incluye a todas las entidades públicas y debe ser presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el órgano ejecutivo al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal. En su artículo 340 menciona que el órgano ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público, incluidas las autonomías. Otra normativa importante a considerar son la ley del sistema de planificación integral del Estado, la ley de administración presupuestaria, el sistema de presupuesto, el reglamento de modificaciones presupuestarias, la ley que aprueba el presupuesto general del Estado, así como su reglamento. Por otra parte, se deberá considerar el párrafo 1, artículo 24 de la ley 482, que señala que las empresas municipales forman parte de la estructura del órgano ejecutivo municipal. Asimismo, el artículo 1 del Decreto Supremo número 1030 establece que las empresas de provisión de servicios de agua potable y alcantarillado remitirán su presupuesto institucional aprobado por su máxima instancia de decisión a sus gobiernos autónomos municipales. Es muy importante que también se consideren los clasificadores presupuestarios y las directrices para la formulación presupuestaria. Presupuestaria. Proceso de formulación presupuestaria El proceso de formulación presupuestaria se constituye en siete pasos. Uno. La comunicación oficial del Ministerio de Economía a las instituciones públicas para el inicio del proceso de formulación presupuestaria y planificación de corto plazo. 2. La comunicación de los techos presupuestarios a las instituciones públicas por parte del MEF. 3. La formulación del proyecto de presupuesto de las instituciones públicas en el marco de la normativa vigente. 4. La remisión de proyectos de presupuesto institucional anual de las entidades al MEF y Ministerio de Planificación del Desarrollo. 5. Consolidación del proyecto de PGE por parte del MEF en el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad, y Contabilidad Fiscal. 6. Envío del proyecto al órgano legislativo para su discusión y aprobación en las cámaras de diputados y senadores. Y finalmente el paso 7 de la discusión, sanción y aprobación del PGE por la asamblea legislativa y promulgación en el órgano ejecutivo. Como se puede observar, son un conjunto de piezas que nos permitirá llevar a cabo esta formulación. Planificación institucional ¿Qué es la planificación? Es el proceso de toma de decisiones para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, considerando los recursos financieros, factores internos y externos, traducidos en políticas públicas para la prestación de vicios a la población en su conjunto. Se enmarcan los siguientes puntos. El diagnóstico. Vale decir, el análisis de la situación que se puede hacer a través del FODA el diagnóstico interno, por ejemplo, de los recursos humanos de la empresa, y el externo, que puede ser de los proveedores o la competencia, etc. Posteriormente, la identificación de metas, que son dónde se quiere llegar, qué es lo que se desea alcanzar. Otro punto son las acciones de mediano plazo, que en el caso de las empresas públicas, Dichas acciones deberán estar relacionadas a su plan estratégico empresarial en el marco de sus atribuciones y competencias. Finalmente, las acciones de corto plazo que derivan del POA permitirán la identificación de las operaciones, permitiendo su seguimiento, cuantificación y verificabilidad. Plan operativo anual ¿Qué es el Plan Operativo Anual? Es el proceso de definición de los objetivos que las entidades del sector público pretenden alcanzar en una gestión, en el marco de sus atribuciones. De acuerdo a la normativa vigente, contiene la programación de las acciones de corto plazo, la determinación de operaciones y la determinación de requerimientos necesarios. Deriva de los planes estratégicos empresariales, los cuales direccionan y orientan la toma de decisiones en la empresa para el logro de las metas y resultados que contribuyen al cumplimiento del PEDES y al plan sectorial de desarrollo integral al que pertenezca. En este sentido, el POA permite iniciar con el proceso técnico, social y político articulado al plan estratégico empresarial, ser modificado en el marco del dinamismo e integralidad, en los recursos que se estimen para el ejercicio fiscal, así como en acciones, metas e indicadores. Generar condiciones para la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones de corto plazo. Identificar operaciones y responsables de las mismas. Se aclara que para el 2022, en tanto no se ha aprobado el nuevo PEDES, la estructura programática será ampliada excepcionalmente para efectos de articulación de las políticas con el presupuesto, no para fines de ampliación de compromisos. En síntesis, en síntesis, los aspectos a considerar al formular el POA son análisis de situación, definición de las acciones de corto plazo, indicadores de gestión, operaciones de funcionamiento e inversión, identificación de los responsables, determinación de los recursos requeridos. La planificación y su articulación. La planificación contiene las acciones de mediano plazo que están compuestas por cinco años de acuerdo a los planes estratégicos empresariales. Las acciones de corto plazo que tienen una duración de un año y se reflejan en el POA, así como las operaciones que coadyuvan al logro de las acciones de corto plazo y se manifiestan a través de las actividades. Los programas de actividades son el nexo del presupuesto con la planificación. Se aclara que cada acción de mediano plazo debe estar articulada a uno o varios programas presupuestarios que responden a productos terminales, y la apertura de un programa presupuestario no podrá estar articulada a varias acciones de mediano plazo. Categoría programática. En este sentido, ¿qué compone una categoría programática? Bueno, el presupuesto por programas se estructura a través de categorías programáticas, de la siguiente manera. 1. El programa, que es la categoría programática de máximo nivel y expresa un proceso de provisión de uno o más productos terminales. Está conformada por la agregación de categorías programáticas de menor nivel, como ser los proyectos o actividades. 2. La categoría de proyecto, que comprende la fase de ejecución de un proyecto de inversión pública, incluye la preinversión, continuidad y cierre de proyectos. Se pueden clasificar en específicos que se condicionan a un solo programa y centrales que se condicionan a todos los programas y actividades de la entidad. Y finalmente el 3. Las, las actividades, que son las acciones operacionales de un programa, es la condición para la producción de uno o varios productos terminales. La llave presupuestaria. La llave presupuestaria contempla aspectos de planificación, organización institucional, financiamiento, producción y destino, como se observa a continuación. El componente organizacional comprende la dirección administrativa y la unidad ejecutora. El componente de relación con el POA se constituye por el programa, el proyecto y la actividad. El componente de proceso de producción son las partidas de gasto u objetos. El componente de destino que se constituye en la finalidad y función, así como la entidad de transferencia. Y finalmente el componente de financiamiento, que permite identificar las fuentes y organismos. respecto a la asignación de códigos de acuerdo a los clasificadores presupuestarios se tiene lo siguiente la dirección administrativa es la dependencia o instancia encargada de la supervisión del proceso la unidad ejecutora se asigna al área funcional que demanda y utiliza bienes y o servicios es la encargada de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de objetivos y metas asignadas la finalidad de función Refleja el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios que produce y presta el Estado a la población, plasmado, plasmando la finalidad del gasto. La entidad de transferencia. Toma el valor de cero cuando es un gasto ejecutado por la entidad. 6 para adelante que indica la transferencia a una entidad pública y la 999 que corresponde a la transferencia al sector privado. La fuente refleja el origen de los recursos, el organismo quien financia y el objeto de gasto reflejado en partidas presupuestarias refleja el insumo que se requiere para realizar el proceso de producción. Es muy importante que se consideren estas definiciones para apropiar correctamente la información en la llave presupuestaria. Estructura Programática Presupuestaria de las Empresas Públicas Es muy importante que se clasifiquen los programas a fin de realizar un efectivo seguimiento y no perder el rastro del gasto. No es posible que una entidad incorpore todo su presupuesto en un solo programa, porque eso denotaría una falta grave de planificación. En este sentido, las empresas públicas deben considerar la siguiente estructura. La administración central está dentro de los programas 0 al 9. Los programas de prospección están en el rango de 10 al 20. Los programas de producción y o servicios del 21 al 40. Los programas de comercialización del 41 al 60. El programa 97 para provisiones financieras como el grupo 5000 y provisiones para gasto de inversión como la partida 991. El programa 98 para la transferencia corriente o de capital, siempre que no esté asociada a ningún programa establecido. Y el programa 99 para el registro de deuda interna y externa. Se repite, es muy importante no perder el rastro del gasto, por ello la importancia de la estructura programática. Todo lo anterior debe permitir el logro del presupuesto por programas orientado a resultados. ¿Qué es el presupuesto por programas orientado a resultados? Es la vinculación entre los recursos asignados y los resultados esperados. Busca hacer más y mejor con lo mismo, así como obtener resultados concretos, medibles y verificables. Es un mecanismo destinado a hacer visible el financiamiento de programas y el resultado que se obtiene a través del seguimiento del desempeño del presupuesto. Vale decir, eficiencia, calidad y cualidad del gasto. Es muy importante que se considere este punto, ya que no solo se trata de ejecutar, sino de que exista un resultado, un resultado por ese motivo. El formulario 4. Este solo es un ejemplo. Primeramente llenamos la gestión 2022, el nombre de la entidad, la estructura programática, su descripción, los resultados o productos de corto plazo, el orden del indicador, la denominación del indicador, su unidad de medida, la fuente de información, la temporalidad para el seguimiento, que en el mejor de los casos sería mensual. Lineamientos de formulación de recursos y gastos. Los lineamientos para la formulación del anteproyecto de presupuesto 2022 son los siguientes. Las entidades deberán valorar la, cri la crisis que genera el COVID-19 en la economía para el cumplimiento de sus objetivos. Deberán ser responsables y hacer énfasis en la transparencia y eficiencia del gasto para una rendición de cuentas adecuada. En el marco de la política de austeridad y con el fin de precautelar la sostenibilidad financiera, es importante que las empresas públicas racionalicen sus gastos de funcionamiento a lo estrictamente necesario. Es decir, se tiene que contar la situación del COVID, debe ser transparente y eficiente. Principios del sistema de presupuesto Equilibrio El monto total del presupuesto de gastos debe corresponder al monto total de recursos. No puede haber diferencias de mayor o menor. Sostenibilidad El presupuesto debe sujetarse a las posibilidades reales de su financiamiento. Universalidad. El presupuesto debe contener todos los recursos y gastos que se estimen disponer y realizar para cada gestión. Transparencia. El presupuesto debe ser expresado en términos claros y difundido tanto al interior de cada entidad como para conocimiento público. Flexibilidad. El presupuesto puede ser objeto de ajustes o modificaciones en el marco de la normativa vigente. Respecto al presupuesto municipal, la Ley número 482 de Gobiernos Autónomos Municipales establece que el órgano ejecutivo incluye el presupuesto de las empresas y entidades de carácter desconcentrado y descentralizado, en tanto que el Consejo Municipal aprueba su presupuesto de funcionamiento, presupuesto que es remitido al órgano ejecutivo para su consolidación. Una vez consolidado, el Consejo Municipal aprueba mediante ley de presupuesto institucional y el Ejecutivo la promulga. Formulación de recursos Los recursos específicos por venta de bienes y servicios en el marco de la normativa vigente deben sustentar sus proyecciones en memorias de cálculo, considerando lo siguiente cuando corresponda, contratos, convenios y otros, estimación de la demanda, precios y ventas, volumen de producción y ventas, la tenencia histórica y la proyección de ingresos y gastos. Recursos provenientes de aportes de capital Para los aportes de capital se deberá considerar su asignación de acuerdo a la normativa vigente aprobado mediante el decreto supremo, el monto autorizado, el monto desembolsado a julio de 2021, el presupuesto vigente a 2021, el presupuesto ejecutado a julio de 2021 el proyecto de presupuesto 2022. En caso de saldos por desembolsar, se tendrá que remitir los respaldos correspondientes. Recursos por donación y crédito. Las donaciones podrán ser en efectivo o en especie, sustentándose en convenios. En caso de donaciones y créditos, se deberá adjuntar la certificación de recursos del BitFE. Por ejemplo, la fuente de financiamiento para donación son 80 donación externa y 87 donación interna. Para créditos, las fuentes de financiamiento son 70 crédito externo y 43 transferencias de crédito externo. Recursos de caja y bancos Para los recursos provenientes, por saldos de caja y bancos, la programación deberá identificar el, orden, el origen por fuente y organismo financiador. El saldo al 31 de diciembre de 2020, el presupuesto aprobado y vigente de 2021. El saldo al 31 de julio de 2021, adjuntar la conciliación. Los ingresos y gastos proyectados del 1 de agosto al 31 de diciembre de la presente gestión. Los recursos de saldos de caja y bancos deberán ser presupuestos de inversión, gastos de capital, de operación, Servicio de deuda interna y externa Transferencia en efectivo Deberán sujetarse a los montos programados por las entidades otorgantes Previa suscripción de convenios específicos Y coordinación con las entidades beneficiarias las transferencias corrientes incluyen asignaciones para programas y gastos específicos no contemplados en la categoría de proyectos. La transferencia de capital tiene la finalidad de financiar programas específicos de inversión o gastos de capital. Por ejemplo, las fuentes de financiamiento a ser utilizadas son 42 transferencias de recursos específicos, 43 transferencias de crédito externo y 44 transferencias de donación interna. Otros ingresos. Como otros ingresos de operación, son los recursos provenientes de actividades no comprendidas anteriormente, relacionados con el giro del negocio. El registro de otros recursos contempla la programación presupuestaria de cuentas y documentos por cobrar a corto y largo plazo, multas y otros, mismos que deben estar justificados con la documentación de respaldo. ¿Qué son los formularios 8 y 9? Son una herramienta de información detallada que respalda las proyecciones de ingresos de las empresas públicas, mismas que deberán remitir los volúmenes de producción y ventas por tipo de producto y o negocio. En el formulario 8 se deberá considerar lo siguiente, unidad de medida, cantidad producida al mes de julio 2021, proyección estimada a diciembre 2021, cantidad estimada a producir 2022, Programación 2022 mensual En el formulario 9 deberá considerar lo siguiente Ingresos efectivos al mes de julio 2021 Proyección estimada a diciembre 2021 Proyección estimada de ingresos 2022 Programación 2022 mensual Ambos formularios tendrán que estar debidamente firmados por quien corresponda En el formulario 8 El nombre de la entidad Posteriormente, se clasifica la unidad de negocio y o línea de producto, como por ejemplo la termoeléctrica de Moxos. Subsiguientemente, se llena la unidad de medición, se llena la cantidad producida efectiva y proyectada a diciembre de la, gest de la presente gestión, así como la cantidad total producida. Nótese que eh, todo el formulario está expresado en cantidades. Así que tengan mucho cuidado, no pongan eh, montos en bolivianos porque está dirigido a cantidades. Como se observa en el formulario, debe hacerse una programación mensual estimada de la cantidad producida en el 2022. Y como se observa, esta programación nos permite delimitar y poner eh, metas durante la gestión. Así, IDAD nos va a proporcionar su información mensual y nosotros vamos a poder identificar si están cumpliendo o llegando a lo esperado. Se recuerda que debe estar llenado y rubricado por la MAE de la empresa. El formulario 9 de programación de ingresos por unidad de negocio. El mismo se expresa en bolivianos, a diferencia del formulario 8. Primero se llena el nombre de la entidad. Posteriormente se clasifica la unidad de negocio y o línea de producto, como por ejemplo la termoeléctrica de Moxos nuevamente. Se llenan los ingresos efectivos y proyectados a diciembre de la presente gestión, así como los ingresos totales. Como se observa en el formulario, debe hacerse una programación mensual estimada de los ingresos en el 2022. De la misma forma, este formulario nos va a ayudar a hacer un seguimiento durante la gestión. Entonces se les pide el mayor cuidado en su llenado a efectos de no tener que eh, observaciones durante la gestión 2022. Se recuerda que tiene que estar debidamente llenado y lubricado por la MAE de la empresa conforme establecen las directrices de formulación presupuestaria. La formulación del gasto la programación del gasto debe responder a las acciones de mediano y corto plazo establecidas en el presupuesto plurianual y presupuesto institucional. El presupuesto de gastos debe ser presentado en programas, proyectos y actividades distribuidos en la DEA, UE, partidas de gasto, fuentes, organismos financiadores, finalidad y función, entidades de transferencia y sector económico que corresponda, es decir, la llave presupuestaria que se explicó en anteriores diapositivas. La programación de gastos debe corresponder a los recursos estimados, esto por el principio de equilibrio. Asimismo, se debe considerar los formularios 5, 6 y 7 para personal eventual, consultorías de línea y consultorías por producto. ¿Qué son los formularios 5, 6 y 7? Son una herramienta de información que respalda las proyecciones de gastos de las empresas públicas, mismos que deberán remitir el detalle de personal eventual, actual consultorías individuales de línea y consultorías por producto. En el formulario 5, personal eventual, se deberá considerar lo siguiente. Objetivo del puesto, área organizacional, equivalencia de funciones y la escala salarial, nivel salarial, denominaciones del puesto y cargo, a ver básico. Tipo de gasto, corriente o inversión Fuente y organismo financiador Duración del contrato, que puede ser en meses Número de casos, costo mensual y monto total Se aclara que de acuerdo a la normativa vigente, el personal eventual no debe desarrollar funciones administrativas salvo en programas específicos y proyectos En el formulario 6 de consultores individuales del INE Deberá considerar lo siguiente Cargo Área organizacional, objetivo de la consultoría, actividad y función del consultor, perfil del consultor, resultados esperados, cargo y remuneración equivalente a la escala salarial. De acuerdo a normativa vigente, la contratación de consultores individuales de línea deberá cumplir funciones sustantivas o programas específicos. En el formulario 7 de consultorías por producto, se deberá considerar lo siguiente. Producto área organizacional, objeto de la consultoría, actividad y función del consultor, resultados esperados, duración, costo mensual y monto total. De acuerdo a la normativa vigente, las consultorías serán contratadas para tareas especializadas no recurrentes. Por otra parte, vamos a explicar las memorias de cálculo. Estas deben ser presentadas a nivel institucional y por fuente de financiamiento. Como se puede observar, eh, se realiza por partida de gasto nos ayuda a determinar el precio por cantidad también tiene que estar firmado por el responsable que, que lo elaboró vamos al formulario 5 de personal eventual el formulario 5 de personal eventual tiene que llenar la gestión 2022 el código de la entidad, la descripción de la entidad, en este caso eh, el CEDEM, y como tiene subempresas, se anota ese BOL. En el caso de consultorías individuales de línea, con el formulario siguiente, eh, igual se llenará gestión 2022, el código de la entidad. Es muy importante que se llenen las casillas adecuadamente, en especial del cargo, el área organizacional. Muy importante el objetivo de la consultoría, las actividades y funciones que hará. En el perfil eh, no podrían ser estudiantes, ¿no es cierto? Porque un consultor hace un trabajo espe especializado y profesional. No se olviden de la equivalencia con la escala salarial y eh, tiene que estar debidamente calculado, no puede haber una multiplicación que dé un, no, un número ilógico. Asimismo se recuerda que tanto en el formulario de personal eventual como de consultores individuales de línea, tiene que estar debidamente llenado y firmado por la MAE de la entidad. el formulario 7 consultorías por producto no se olvide que una consultoría por producto eh, se basa en un contrato en el cual se determina que se va a realizar un producto en específico no se olviden que en el producto también se tiene que especificar qué es lo que va a hacer a cuál área institucional va a validar lo que hará el objetivo del mismo sus actividades y funciones, los resultados que se espera, la fuente y el organismo financiador. De la misma forma, este formulario debe presentar un cálculo tal que eh, permita eh, denotar cuánto será el costo a asignar para esta partida. No se olviden que la consultoría por producto no debe generar recurrencia y tampoco se deben realizar trabajos administrativos. Entonces, mucho cuidado con eso y finalmente se recuerda que tiene que estar debidamente lubricado por SUMAE. Recomendaciones respecto al registro de proyectos de inversión los mismos deben ser remitidos al bidfe ministerio de planificación del desarrollo adjuntar las escalas salariales vigentes los recursos de saldos de caja de bancos deberán ser presupuestados priorizando el financiamiento de proyectos de inversión gastos de capital de operación y servicios de la deuda interna y externa. De acuerdo a normativa vigente, el personal eventual y consultores no deben desarrollar funciones administrativas, salvo en programas específicos y proyectos. Los formularios deben estar debidamente llenados y rubricados. Los ingresos y gastos deben tener las respectivas memorias de cálculo que respalden el monto presupuestado. Se recuerda que la fecha límite de presentación es el 10 de septiembre de 2021, la entidad es la responsable de registrar su presupuesto en el CIGEP y CICIN. Hola, buenos días. Eh, continuando con la presentación, voy a explicarles sobre el presupuesto plurianual. De acuerdo a las directrices de formulación presupuestaria, eh, tenemos un capítulo específico para esto de la elaboración del presupuesto plurianual Pero antes de eso quiero mencionarles la normativa que está eh, disponible para esto del presupuesto plurianual Bueno, tenemos el artículo 40 eh, de la ley 62 que faculta al Ministerio de Economía Formular y desarrollar y reglamentar la política fiscal y presupuestaria de mediano plazo Asimismo tenemos el artículo 13 del decreto supremo 429 que establece al, eh, que el viceministerio de presupuesto y contabilidad fiscal dependiente del ministerio de economía y finanzas públicas debe formular y desarrollar la política presupuestaria plurianual de mediano y largo plazo. Eh, asimismo, eh, como les decía inicialmente, en las directrices de formulación presupuestaria para la gestión 2022, en el título 2 se establece todo el alcance y, y la metodología para elaborar este ejercicio de presupuesto plurianual. Por otra parte, eh, en el artículo 6 de la ley 1135, se dispone que las entidades públicas pueden registrar y comprometer gastos por periodos mayores superiores a un año, siempre y cuando cuenten con el financiamiento asegurado. Eh, también en la ley 777 del SPIE se establece la elaboración de los presupuestos quinquenales en todos los niveles institucionales. Y finalmente, en el decreto supremo 3246 de las normas básicas del sistema de programación de operaciones, ya se establece que los planes de corto plazo estén articulados a programas presupuestarios. Bueno, eh, el presupuesto plurianual como marco conceptual... Eh, se considera como un instrumento estratégico de planificación de mediano plazo, que considera una temporalidad de cinco años, eh, es decir, desde la gestión 2021 al 2025, concordante con el plan de gobierno. Asimismo, eh, refleja eh, los ingresos y gastos plurianuales, y esto les sirve para la toma de decisiones de política pública para las autoridades. También les facilita hacer la evaluación físico-financiera anual y plurianual. No olviden que esta evaluación se remite año tras año a la Asamblea Legislativa. Entonces, el presupuesto plurianual les permite, eh, les facilita esta evaluación. Por otra parte, eh, antiguamente la planificación con el presupuesto estaba desarticulada entonces eh, no se podía cuantificar eh, los gastos que significaba la implementación del pi con el presupuesto plurianual ya se puede cuantificar los recursos y gastos que se han destinado para la ejecución de sus planes estratégicos institucionales asimismo al tener una programación de mediano plazo se puede minimizar los posibles efectos de los shocks externos ante el ante cualquier impacto, incluso por los impactos macroeconómicos de las medidas gubernamentales. Eh, por ejemplo, cuando la economía está mejor, entonces por el lado de ingresos, las entidades que son beneficiarias de la recaudación tributaria, entonces llegan a percibir mucho más. Entonces está sujeto a eso. De la misma manera, eh, por ejemplo, esto de la pandemia ha afectado la, el dinamismo de la economía, entonces esto ha provocado que los ingresos de muchas empresas bajen, como el ingreso de las operaciones de, de la empresa BOA. Y lo mismo ocurre con las empresas municipales que, que están altamente dependientes de, de los gobiernos autónomos municipales. Entonces está sujeto a la misma coyuntura económica. Eh, por otro lado, eh, este presupuesto plurianual ha surgido a raíz de la naturaleza misma de la inversión pública cualquier proyecto de inversión pública se realiza por periodos que superan a un año entonces con esta programación se puede incluso monitorear la ejecución de los proyectos de inversión incluso eh, ver eh, los costos que significan eh, desde su inicio hasta su fase de conclusión que podría ser por ejemplo tres años, cuatro años, entonces se puede observar esa esa presupuestación. Por otra parte, al tener una programación plurianual, eh, se puede distinguir cuál es la restricción de recursos. Si bien se hace una estimación de la programación de recursos, también el gasto va concordante a esto. Y se puede monitorear cuáles son los gastos que son más eh, representativos en el largo plazo. Y esto se puede ir controlando para ver qué medidas puede tomar la, la, la misma máxima autoridad ejecutiva de, de la entidad. En el sistema, eh, como ustedes pueden, pueden revisar sus presupuestos plurianuales, tanto de planificación y presupuestos de recursos y gastos, ya en el sistema está registrado de acuerdo a sus planes estratégicos institucionales vigentes. ¿Qué tienen que hacer en el sistema? Bueno, eh, en el CIGER inicialmente tienen que eh, actualizar los planificadores, para eso tienen habilitados los perfiles 46 y 48 en el CIGER. ...y lo que tienen que hacer es actualizar la información de ejecución de la gestión 2020... ...así como también eh, reprogramar si es que corresponde las metas de ejecución de, de los productos que ya registraron... ...como así también la estimación de ejecución para la presente gestión. Lo que está registrado en el sistema, en lo que corresponde a la gestión 2020, no olviden que se hicieron eh, el año pasado... Y se refleja una ejecución estimada, entonces como ya la gestión ha, ha concluido, entonces tienen que reflejar la ejecución observada como tal. Eh, por el lado de presupuesto, eh, los presupuestarios en tema de actualización de información de la gestión 2020 y 2021 no realizan nada porque como reportan mensualmente la ejecución, entonces ya el sistema replica automáticamente esta información de presupuesto vigente como así también la ejecución. Entonces les aparece el presupuesto en el día. Eh, de eso no se vayan a sorprender, así que presupuestarios no realizan nada. En tema de programación, algunas entidades ya hicieron su programación referencial eh, en planificación hasta el 2025. Eh, como actualmente se está considerando el PI vigente, eh, porque todavía no, no tienen aprobada, entonces, eh, ustedes eh, en función a su, a su PI vigente pueden tal vez reprogramar si es que quieren incluir más productos, más indicadores, eh, en función a las nuevas competencias que ustedes también tengan. Entonces, pueden reprogramarla o, o dejarla como está. De todas maneras, eh, en este tema de programación, eh, no olviden que en la gestión 2022, ya cuando estemos en la siguiente gestión, al tener un PI, eh, van a poder actualizar, reprogramar todo, articular con los programas presupuestarios. Entonces, eh, para facilitarles es, es mejor que esta gestión continúe con lo que tienen y ya en la siguiente gestión aprobada con su PI puedan eh, realizar todas las modificaciones que consideren pertinente. Eso sí, a los planificadores eh, debo recomendarles que no registren acciones de mediano plazo, que no tengan... Articulación con programas presupuestarios Es decir, sí o sí tienen que tener financiamiento Porque de lo contrario cuando el presupuestario Inicie el registro de sus presupuestos anuales eh, les, En el CIGEP les aparecerá como inconsistencias Como errores Que en su momento, eh, dada la urgencia también por los plazos de presentación Es complicado coordinar entre ustedes mismos Entonces les recomiendo tener mucha Mucha, mucho cuidado para esto del de registro entonces, esto es el tema de planificación, en tema de presupuesto, los presupuestarios tienen que hacer la programación de sus recursos y gastos con los perfiles 31 y 32 32 32 es el encargado de presupuesto que generalmente son los técnicos o profesionales quienes van a cargar el presupuesto plurianual pero solo de las gestiones 2023 al 2025 en grandes agregados una vez que concluyan eh, llegan hasta la fase verificado en el sistema eh, luego el jefe de presupuesto con su perfil 31 del CIGEP, tiene que validar esta información hasta la fase verificada concluye este ciclo Nuevamente inicia el planificador para que pueda registrar el presupuesto anual, pero el planificador empieza registrando las acciones de corto plazo, esas acciones de corto plazo las vincula a las acciones de mediano plazo que están reflejadas en el plurianual y las relaciona con los programas correspondientes, no tiene que existir ninguna relación que esté suelta. Concluye el planificador, luego continúa el presupuestario, registra el presupuesto anual 2022 de recursos y gastos, y cuando llegue a la fase final, automáticamente en el módulo plurianual se verá replicada en la gestión 2022. Yo inicialmente les decía que en 2021 no hace falta el registro porque ya la información se tiene en el sistema presupuesto vigente, entonces es por ese motivo que no realizan las programaciones. Eh, estos son los formularios que registran que está en el CIGEP ¿no? eh, que como les decía tienen que actualizar la gestión 2021 porque lo que está en el sistema es netamente de carácter referencial que en su momento se hizo con carácter indicativo entonces ahora ustedes pueden reprogramarla así también estimar la ejecución al cierre de gestión y y en lo que corresponde a las gestiones 2022 al 25 por el tema de planificación, pueden reprograma, reprogramarla o dejarla con los datos que está actualmente. En el reporte eh, ya está eh, la acción de mediano plazo, producto de indicadores, entonces lo que no van a poder cambiar en el CGEAP son las denominaciones de las acciones de mediano plazo. En lo que se refiere a productos e indicadores, eso sí pueden modificar, complementar, añadir quizá más productos o quizá más indicadores de los productos. Entonces el sistema eso les permite. Pero acá tengan mucho cuidado los planificadores, porque si llegan a eliminar una de las acciones de mediano plazo que está registrada, eh, eso genera que automáticamente se eliminen los programas presupuestarios. Es decir, al eliminar una acción de mediano plazo pueden perder la información de presupuesto que tienen tanto eh, de presupuesto de gastos entonces recuperar esa información es complicada, es difícil coordinar con los de sistemas así que en este punto tengan mucho cuidado los planificadores para los presupuestarios yo les decía que tienen que actualizar 2023 al 2025 en grandes agregados por el lado de recursos registran por grupo de gasto por, por grupo de recursos perdón ...según fuente de financiamiento y organismo financiador. Entonces, vuelvo a repetirles, terminan, cuando termine de registrar el presupuesto anual... ...en las casillas del plurianual gestión 2022, automáticamente existirá la réplica. De la misma manera, con el presupuesto de gastos, eh, la programación se inicia desde la gestión 2023 al 2025, como, como, como les decía inicialmente... Y cuando terminen de hacer el presupuesto anual, eh, se replicará automáticamente las casillas de la gestión 2022. Por otro lado, eh, en el formulario 3, eh, hay un resumen de presupuesto plurianual de gastos por programas. Que este resumen, eh, el, el sistema lo genera de manera automática. Es decir, ustedes no hacen, simplemente se dedican a hacer el formulario 2.2, registran y automáticamente les aparecerá el formulario 3. Eso sería en, en cuanto a los reportes. Bien, ya para finalizar, para la presentación de sus presupuestos institucionales plurianuales, eh, tienen que... que Remitir con una disposición normativa que apruebe este presupuesto plurianual ajustado, POA y el anteproyecto de presupuesto institucional anual 2022, emitida por su máxima instancia legalmente facultada. Esta sí o sí tiene que ser en original o copia legalizada. Por otro lado, eh, tienen que remitir el diagnóstico de la situación actual de, de su entidad de física y financiera en cómo se encuentra, al menos detallando cuatro años en el marco de sus competencias y sus atribuciones. Así también tienen que identificar los niveles organizacionales responsables del logro y ejecución de sus metas de mediano plazo, también los reportes eh, que les, les estaba explicando de presupuestos de recursos y gastos plurianuales firmadas por los planificadores y presupuestarios. Eh, después no olviden eh, remitir los reportes del CISIN web para los proyectos eh, de inversión de mediano plazo Esto para verificar que los del viceministerio de inversión pública y financiamiento externo Hayan registrado en su totalidad los proyectos que ustedes han remitido eh, Finalmente las memorias de cálculo para las estimaciones de recursos específicos, donaciones, créditos y otros recursos eh, no olviden que todo esto que estoy señalando ya está reflejado en el artículo 25 de las Directrices de Formulación 2022. La firma digital. Conforme a lo establecido en los artículos 78 y 83 de la ley 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, las entidades públicas pueden presentar el presupuesto plurianual POA y Presupuesto Institucional 2022 en medio digital a través de la firma digital certificada por la Agencia de, para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. El MEP habilitó la siguiente dirección electrónica oficial para el envío de su documentación correspondiente a través de la firma digital, la cual tiene validez jurídica y probatoria. Costos. Para una persona natural, el costo del certificado digital es 80 bolivianos anual. Para una persona jurídica, el costo del certificado digital es de 95 bolivianos por cada persona que quiera habilitar su firma. Así que, a tomarlo en cuenta. Requisitos para la firma digital. Requisitos para solicitar el certificado de firma digital. Para una persona natural, su carnet de identidad nacional o extranjero. Última factura de pago de luz, agua o teléfono. Para la persona jurídica, su carnet de identidad nacional o extranjero. Documento del NIT. Autorización original de la persona jurídica firmada por el representante legal o la MAE. La solicitud de certificado en línea. Procedimiento. Ingresa la solicitud. Darse de alta como usuario, ingresar y crear una nueva solicitud, elegir perfil, carga los requisitos, sube su selfie, genera un par de claves y paga por el servicio en línea. Igual eh, ponemos a su disposición el link de firma digital. Finalmente, lo, eh, dentro de los requisitos, tenemos los contactos de la de ADCIP la para que ustedes puedan hacer las respectivas consultas. Requisitos para la firma digital. Los requerimientos del documento deben ser enviados hasta el 10 de septiembre de 2021 en horarios de oficina. Una vez entregada la documentación, el sistema le enviará un correo de confirmación de recepción de la documentación. La información de la entidad eh, no debe ser superior en tamaño de 50 megabytes, porque podría rebotarle. Bueno, eso es todo. Eh, muchas gracias por su atención.